La piedra, el distraído, tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino, cansado, la utilizó de asiento. Para los niños, fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona no existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. La vida nos presenta una variedad de desafíos y en muchas ocasiones estos desafíos se presentan como obstáculos que debemos superar. En algunos casos, estos obstáculos pueden parecer abrumadores y nos hacen sentir como si no tuviéramos la capacidad para superarlos. Sin embargo, es importante recordar que, al igual que la piedra en el texto inicial, estos obstáculos no son más que cosas materiales que podemos superar si adoptamos una mentalidad positiva y enfocada en el crecimiento personal. En este video, me gustaría compartir algunas reflexiones que pueden ayudarte a enfrentar grandes desafíos en la vida, en áreas como la economía, la salud, las relaciones personales y la familia. A través de estas reflexiones, espero poder ofrecer algunas ideas y estrategias que puedan ayudar a las personas a superar estos desafíos y avanzar hacia una vida más feliz y satisfactoria. Hola, soy Rafael Gómez y quiero compartir esta serie de pasos reflexivos que te servirán para afrontar las dificultades de la vida. Sumado a que a través de un relato, te mostraré cómo un hombre logró vencer la adversidad a pesar de que sabía que posiblemente moriría y cómo halló consuelo aún en medio del dolor. Este video será con un bálsamo para tu alma. Aceptar la realidad. Lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un obstáculo en la vida es aceptar la realidad. Esto significa reconocer que algo ha sucedido y que no podemos cambiarlo. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos controlar, es importante centrarnos en lo que sí podemos controlar, como nuestras respuestas emocionales y nuestras acciones futuras. En muchas ocasiones, las personas pueden sentirse abrumadas por la magnitud de sus problemas y pueden sentirse impotentes para hacer algo al respecto. Pero si podemos aceptar la realidad de nuestra situación y enfocarnos en lo que podemos hacer para mejorar nuestra vida, podemos comenzar a avanzar hacia soluciones positivas. Buscar ayuda. Cuando nos enfrentamos a un desafío en la vida, puede ser útil buscar ayuda de otras personas. A veces, las soluciones más efectivas a nuestros problemas no están dentro de nosotros, sino en las personas que nos rodean. Al buscar ayuda, podemos obtener una perspectiva diferente sobre nuestra situación y podemos encontrar nuevas ideas y soluciones que no habíamos considerado anteriormente. La ayuda puede venir de muchas formas diferentes, desde amigos y familiares hasta profesionales de la salud mental y asesores financieros. Si estamos lidiando con un problema de salud, por ejemplo, podemos buscar la ayuda de un médico o terapeuta. Si estamos lidiando con un problema financiero, podemos buscar la ayuda de un asesor financiero o de un consejero de deudas. Enfocarse en lo positivo. Cuando nos enfrentamos a un problema, puede ser fácil centrarnos en las cosas negativas que están sucediendo en nuestra vida. Sin embargo, enfocarse en lo negativo puede hacernos sentir más desesperados y desesperanzados. En lugar de enfocarnos en lo negativo, es importante centrarnos en lo positivo. Esto significa buscar las cosas buenas que aún tenemos en nuestras vidas, como nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra casa y nuestras posesiones. También significa enfocarnos en lo que podemos hacer para mejorar nuestra situación, en lugar de centrarnos en lo que no podemos hacer. Establecer metas realistas. Cuando nos enfrentamos a un obstáculo en la vida, es importante establecer metas realistas que nos ayuden a avanzar hacia una solución. Establecer metas nos da algo en lo que enfocarnos y nos ayuda a mantener nuestros esfuerzos en la dirección correcta. Sin embargo, es importante asegurarnos de que nuestras metas sean realistas y alcanzables. Si nuestras metas son demasiado altas o poco realistas, podemos sentirnos frustrados y desanimados cuando no las alcanzamos. Es importante establecer metas que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y limitadas en el tiempo. Por ejemplo, si estamos tratando de mejorar nuestras finanzas personales, podemos establecer una meta específica para reducir nuestras deudas en un 20% en los próximos seis meses. Esta meta es específica, medible, alcanzable, relevante y limitada en el tiempo, lo que nos ayuda a enfocar nuestros esfuerzos en una dirección clara y alcanzable. Practicar la gratitud. Cuando nos enfrentamos a desafíos en la vida, puede ser fácil olvidar las cosas buenas que aún tenemos en nuestras vidas. Practicar la gratitud puede ser una forma poderosa de mejorar nuestra perspectiva y ayudarnos a mantener una actitud positiva. La gratitud significa enfocarnos en las cosas buenas que tenemos en nuestras vidas en lugar de enfocarnos en las cosas negativas. Podemos practicar la gratitud al hacer una lista de las cosas por las que estamos agradecidos cada día o al tomar un momento para reflexionar sobre las cosas buenas que nos han sucedido recientemente. La gratitud también puede ayudarnos a mantener una perspectiva positiva sobre nuestras situaciones difíciles. En lugar de centrarnos en lo que no tenemos, podemos enfocarnos en lo que sí tenemos y en las formas en que podemos mejorar nuestra situación a partir de ahí. Desarrollar la resiliencia La resiliencia se refiere a nuestra capacidad para recuperarnos de situaciones difíciles y seguir adelante con nuestras vidas. Desarrollar la resiliencia puede ser una herramienta poderosa para superar los desafíos en la vida. La resiliencia implica desarrollar habilidades como la capacidad para adaptarnos a situaciones cambiantes, la capacidad para resolver problemas y la capacidad para manejar el estrés. También implica cultivar una actitud positiva hacia la vida y mantener una perspectiva a largo plazo sobre nuestras situaciones. Podemos desarrollar la resiliencia al aprender nuevas habilidades, buscar apoyo social, practicar la gratitud y manteniendo una actitud positiva hacia la vida. Al desarrollar la resiliencia, podemos enfrentar los desafíos en la vida con más confianza y determinación y avanzar hacia soluciones positivas. Cuidar nuestra salud mental y física. Cuando nos enfrentamos a desafíos en la vida, puede ser fácil descuidar nuestra salud mental y física. Sin embargo, Cuidar nuestra salud es esencial para superar los desafíos en la vida y avanzar hacia una vida más feliz y satisfactoria. Esto significa dedicar tiempo a cuidar nuestra salud física a través del ejercicio regular, la alimentación saludable y el descanso adecuado. También significa cuidar nuestra salud mental a través del cuidado personal, el manejo del estrés y el apoyo social. Si estamos lidiando con problemas de salud mental, es importante buscar ayuda profesional. Un terapeuta o consejero puede ayudarnos a desarrollar habilidades para manejar el estrés, mejorar nuestra perspectiva y encontrar soluciones positivas a nuestros problemas. Enfocarse en el crecimiento personal. Cuando nos enfrentamos a desafíos en la vida, puede ser fácil sentirnos atrapados en una mentalidad de sobrevivir y enfocarnos únicamente en superar nuestros problemas. Sin embargo, también es importante enfocarnos en el crecimiento personal y en cómo podemos aprender y crecer a través de nuestras experiencias difíciles. Esto puede implicar aprender nuevas habilidades, desarrollar nuevos intereses y pasatiempos o buscar oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Al enfocarnos en el crecimiento personal, podemos encontrar significado y propósito en nuestras experiencias difíciles y avanzar hacia una vida más rica y satisfactoria. Practicar la autocompasión. Cuando nos enfrentamos a desafíos en la vida, puede ser fácil caer en la autocrítica y la autodesvaloración. Sin embargo, la autocompasión puede ser una herramienta poderosa para superar estos sentimientos negativos y avanzar hacia soluciones positivas. La autocompasión implica tratarnos a nosotros mismos con amabilidad, comprensión y aceptación, en lugar de crítica y autodesvaloración. Al practicar la autocompasión, podemos reducir los sentimientos negativos y desarrollar una mayor comprensión y aceptación de nosotros mismos y de nuestras situaciones. La autocompasión también puede ayudarnos a superar los sentimientos de vergüenza y culpa que pueden surgir cuando nos enfrentamos a desafíos en la vida. Al tratar a nosotros mismos con compasión y aceptación, podemos avanzar hacia soluciones positivas y encontrar una mayor satisfacción en nuestras vidas. Buscar significado y propósito. Cuando nos enfrentamos a desafíos en la vida, puede ser fácil sentirnos desesperados y sin esperanza. Sin embargo… Buscar significado y propósito puede ser una forma poderosa de encontrar sentido en nuestras experiencias difíciles y avanzar hacia soluciones positivas. Esto puede implicar buscar oportunidades de servicio y voluntariado, dedicar tiempo a nuestros intereses y pasatiempos o buscar formas de ayudar a los demás. Al buscar significado y propósito en nuestras vidas, podemos encontrar una mayor satisfacción y felicidad y avanzar hacia una vida más plena y satisfactoria. Los desafíos en la vida pueden parecer abrumadores, pero no son más que obstáculos que podemos superar con la mentalidad correcta y la acción enfocada. Al aceptar la realidad de nuestra situación, buscar ayuda, enfocarnos en lo positivo, establecer metas realistas, practicar la gratitud, desarrollar la resiliencia, cuidar nuestra salud mental y física, enfocarnos en el crecimiento personal, practicar la autocompasión y buscar significado y propósito, podemos avanzar hacia soluciones positivas y una vida más satisfactoria. Recuerda siempre que no existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Ahora que hemos visto estos pasos, es momento de conocer la historia de un hombre que literalmente iba a morir, alguien para quien la vida no tenía esperanza, pero que finalmente sobrevivió. Conoce la historia de Viktor Frankl. El contexto geopolítico en el que Frankl vivió fue extremadamente difícil. Durante la década de 1930, la región de Europa central y oriental había sido sacudida por el surgimiento del nacionalsocialismo en Alemania. Los nazis creían en la supremacía de la raza aria y comenzaron una campaña de persecución y genocidio contra judíos, gitanos, personas LGBT e, y otros grupos considerados indeseables. Frankel, quien era de origen judío, se vio obligado a abandonar su trabajo como psiquiatra y, finalmente, fue capturado por los nazis y enviado a varios campos de concentración, incluido Auschwitz, donde fue retenido durante tres años. Durante su tiempo en los campos de concentración, Frankel enfrentó muchas dificultades incluyendo el hambre, la enfermedad y el trabajo forzado. A pesar de estos desafíos, logró encontrar un sentido y propósito en su vida. Frankel se dio cuenta de que, aunque no podía controlar su entorno físico, podía controlar su actitud mental y emocional hacia él. Decidió enfocarse en ayudar a sus compañeros prisioneros, animándolos y dándoles esperanza. También se dio cuenta de que incluso en las situaciones más terribles, los seres humanos todavía tienen la capacidad de elegir cómo responder. Creía que la vida tiene un propósito y que la búsqueda de ese propósito es lo que le da sentido a nuestra existencia. Frankel también descubrió que la adversidad puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. A través de sus experiencias en los campos de concentración, Aprendió a valorar más la vida y a encontrar la belleza en las cosas más simples, como una puesta de sol o la sonrisa de un amigo. Después de la liberación de los campos de concentración en 1945, Frankel regresó a Viena y comenzó a trabajar como psiquiatra. Continuó desarrollando sus ideas sobre la importancia del sentido de la vida y la búsqueda de un propósito en su trabajo clínico y escribió varios libros sobre el tema. Uno de sus libros más famosos, El hombre en busca de sentido, describe su experiencia en los campos de concentración y sus ideas sobre la búsqueda del sentido y propósito en la vida. Frankel también fundó la logoterapia, una forma de psicoterapia que se enfoca en ayudar a las personas a encontrar un sentido y propósito en sus vidas. La logoterapia se ha utilizado en todo el mundo y ha ayudado a muchas personas a superar desafíos en sus vidas y encontrar una mayor satisfacción y felicidad. La historia de Víctor Frankel es un testimonio de la capacidad humana para encontrar significado y propósito incluso en las situaciones más difíciles. A través de sus experiencias en los campos de concentración, aprendió a valorar la vida y a encontrar la belleza en las cosas más simples. Su trabajo posterior como psiquiatra y fundador de la logoterapia ha ayudado a muchas personas a encontrar un sentido y propósito en sus vidas y superar desafíos. La historia de Frankel nos muestra que la adversidad puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y que podemos elegir cómo responder a las situaciones difíciles en nuestras vidas. A través de su ejemplo podemos aprender a enfocarnos en lo positivo y encontrar significado y propósito en nuestras propias vidas, incluso en las situaciones más difíciles. Además, la logoterapia de Frankel nos recuerda que el ser humano necesita un sentido en su vida para poder avanzar con determinación y tener una vida plena y satisfactoria. La búsqueda de un propósito en la vida es fundamental para encontrar la felicidad, y la logoterapia ofrece herramientas útiles para encontrar ese propósito y superar los desafíos de la vida. No importa cuál sea la piedra que esté en tu camino, tú puedes superarlo. Te juro que sí. Si quieres más de historias de superación, con gusto estaré haciendo más videos y te lo dejaré aquí en la parte final.